Nosotros somos... ¡Claro me el poder del rock! Y vamos a mandar unos saludos más. Yo quiero mandar un saludo a Antonio Reyes. Una, un abrazo. Y un... Un abrazo. ¿no? <risa> ¿Sí? sí, si no lo ¿Te pusiste nervioso Sí, sí, lo puse un nervioso. No, ya. Un un abrazo, Antonio. Saludos y qué chido que sigas ahí siempre en contacto. Pipo también mandó un abrazo. Voy a mandar unos saludos a... A, a besos Está mejorando su batería, gracias por los tutoriales. ¡Qué chido, Beto! Estamos para servir. Y bueno, yo le quiero mandar al tío Ángel, José Villanueva, que nos ve allá desde los United States. Nos sigue. El Un abrazo bienvenido. tío. A Juan Livi Troy y a Danny McLaren Hymens. <risa> <risa> Y bueno, pues es todo lo que queríamos este, agregar a este video de los saludos, y al Pipo se le fueron aquí dos, sí. dos saludos que le pidieron. Ah, y Monse, Monse L y David Mondragón. David Mondragón, Chihuan, Monse L, we love you. Y bueno, recuerden que si quieren que los saludemos así en un video personalizado para ustedes, solo tienen que pedirlo. Estamos de verdad muy agradecidos en que, en que los tengamos en, en, en nuestras redes ahí, este, siguiéndonos, poniendo likes y sobre todo los comentarios. ¿que crean, sí los leemos y sí contestamos. Y a veces, este, cuando me topan por ahí en Facebook, yo me desposo ahí con ustedes, ya lo saben. Pregúntenle al pinche de Martínez, ¿verdad men? Un abrazo. Y este bueno, pues esto fue todo. Ay, nos vemos la próxima. ¿El poder de